Villa Carlos Paz, verano 2023. La libertad de elegir. Hoy vamos a mostrarles la última actualización del Renault Collios. Este renovado modelo de la casa francesa que ya está a la venta desde principio de año y se destaca entre las SUV del segmento C. Desde el vamos... Una de las principales novedades en el exterior de esta flamante unidad pasa por las llantas de 18 pulgadas que le da una apariencia más refinada. Mientras que en la trompa, se destaca la imagen de marca con las ópticas full LED y la firma lumínica en forma de C, un sello característico de Renault en la actualidad. Además, las barras de techo longitudinales completan las características distintivas que le aportan personalidad y carácter. Por su parte, Cuenta con un amplio habitáculo que llega con un nuevo diseño de tapizados de cuero y techo panorámico con comando eléctrico. A su vez, trae iluminación ambiental LED, volante y palanca de cambios revestidos en cuero una gran habitabilidad y comodidad gracias a sus generosas dimensiones, con un largo total de 4.673 milímetros, una distancia entre ejes de 2.705 milímetros y una altura total de 1.678 milímetros. En lo que respecta al equipamiento, posee un sistema de audio Premium Bose, desarrollado a medida teniendo en cuenta las propiedades acústicas de la cabina. Una pantalla de 8 pulgadas en formato vertical, donde se puede controlar el climatizador, el sistema de infoentretenimiento, el GPS incorporado y distintos elementos del confort. El tablero cuenta con una pantalla digital junto a dos agujas analógicas de buena visión, Mientras que en materia de seguridad incorpora 6 airbags, control de tracción y estabilidad, asistente de descenso en pendiente, alerta de punto ciego, sensores de estacionamiento traseros y estacionamiento automático, entre otros. Por otro lado, ofrece un motor naftero 2TR de 2,5 litros de 16 válvulas con potencia de 170 caballos y un torque de 233 Nm. Ese motor se acopla a una caja de velocidades automáticas Xtronic de variación continua que mantiene el régimen óptimo del motor sin interrupción en el torque, así como también permite simular los cambios de marcha para una conducción más dinámica. Por sus prestaciones, calidad de terminaciones y confort, sin dudas, el Colios es el más europeo de los SUV en un segmento muy competitivo.